Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos un video bastante cortito, básicamente es un poco informativo, ¿bien? Tiene que ver con esto, con la cacería de pavos de World of Tank. y que muchos me preguntan por privado, me dicen Chanando, ¿qué es los pavos? ¿Qué son los turkey, turkey o twerky? o como quieran llamarlo, pero son pavos, son turkey, ¿bien? En, en inglés, no me salía el idioma. Bueno. Ah, esto, esto fue ayer, bien, eh, vamos a leer un poquito la información que nos da la gente de Wargaming Dice, Bienvenido de nuevo cazadores, ya estamos otra vez en esta época del año Y los pavos han invadido el campo de batalla, bien Del 19 al 21 de noviembre O sea, del 19, eh, o sea, desde ayer al 21 Son básicamente tres días, tenés hoy que es eh, 20 Hoy sábado 20 y tenés todo el 21 también para jugarlo O sea, mañana también puede estar disponible hasta 300 pavos salvajes liberaron ahí al campo de batalla, listos para ser atrapados, andarán rondando el emparejador. Son 300 cuentas las cuales eh, van a estar jugando con cuentas sheriff. ¿Se acuerdan la cuenta? Bueno, si no están presentes en todos los directos que hago, a diario, todos los días en You Know. Hago directo con cuenta sheriff, jugando pelotones, jugando de todo un poco que tenga que ver con el what y de toda. Veo película de todo, así que pásense por YouNow, lo estoy dejando abajo en la descripción. Pero, como les decía, todos los días en YouNow saco mi cuenta sheriff para jugar un ratito, aunque sea. A ver si ustedes me pueden llegar a cazar. Si es así, se ganan 250 monedas de oro de manera gratuita, es decir, termina la partida. Si me matás al finalizar, eh, donde aparece el detalle de la partida, te dice, eh, he recibido 250 monedas de oro, ¿bien? Como los alguaciles en Estados Unidos, o sea, los sheriffs, los que tenemos cuenta, cuenta sheriff, los CC y la gente que forma parte del staff de Wargaming también la tienen. Los jugadores obtendrán 250 monedas de oro por cazar a uno de estos Turkey, a estos pavos. Comienza la temporada de caza, así que busquen los nombres especiales de clanes. Turkey, o sea, cuando te dice el nombre, por ejemplo, no sé, nando -bajo capo bueno, al lado, entre paréntesis, en vez de tener el clan, que sea un X-Clan, no importa el que sea. Te va a decir Turkey, te va a aparecer acá, o turkey. TWRKI Esto debe ser por la cantidad de, de gente Que habrá metido en cada clan Porque creo que si no mal recuerdo Son 100 por clan Hay 300 Acá tenés un clan Acá tenés otro clan Y acá tenés otro clan 100, 200, 300 Ahí está Por eso tal vez pregunten Che, ¿por qué no son todos Cherky? Y se dejan de romper Como Sheriff? Que es S eh, Creo que es SHRF Me parece que es la de lo, nuestro clan eh, Bueno Fechas y horarios Entonces dijimos Desde el viernes 19 eh, de 14 a 17 Fíjense los horarios de cada uno de central O de donde estén cada uno eh, Juego libre, ves, le han puesto restricciones Ojo, porque no, no sabía esto Tienen restricciones Acá pueden jugar juego libre Después de acá tienen que jugar de nivel 5 a 6 O sea, claro El viernes solamente había 5 y 6 O sea, si vas a jugar, por ejemplo, en estos horarios En estos horarios de acá, que no los puedo marcar ahí Y vas a jugar nivel, eh, no sé 10, nivel 9, no los vas a ver Bien, porque pueden jugar nivel 5 a 6. O sea, sale 6, el turkey, el, el, el pavo, por decirlo así, eh, va a poder ver hasta 8. Entonces, si juegas nivel 8, puedes llegar a ver eh, uno de estos pavos y ganarte 250 monedas de oro. Así que tengan en cuenta esto. También voy a estar dejando la página abajo en la, en la descripción del video. Ténganlo muy en cuenta porque esto es más clave que el, el mismo evento porque si no... O sea, no, no, no, tiene sentido. Fíjate que acá el sábado hoy va a estar bastante disponible. Así que fíjense que va a haber de nivel eh, 6 a nivel 8. O sea, acá si salís con nivel 4 a nivel 10. Prácticamente casi toda la lista de, de, de tanques. Va a poder estar jugando en estos horarios. Esto es juego libre. O sea, juego libre significa que pueden sacar cualquier cosa desde tier 1 hasta tier 10. Esto va solamente para los turkeys. Recuerden, los sheriff. No, los sheriffs siempre tenemos juego libre. Yo mañana, ahora dentro de un rato tengo ganas de entrar a hacer un directo en You know o en YouTube o donde sea y tengo ganas de jugar tier 1 con mi cuenta Sheriff, puedo hacerlo, ¿bien? Pero esto es exclusivamente para los jerky. Eh, bueno, domingo también tienen al principio de nivel 7 a nivel 9, juego libre. Bueno, fíjense los horarios de cada uno y vayan viendo eh, qué les conviene ir jugando de acuerdo al tiempo que tengan ustedes. El salvo que tengan todo el día. Bueno, jugar, fíjate qué nivel están jugando y te vas a jugar eso. Es más fácil de encontrarlo. Es mucho más fácil de encontrarlo La única duda que me queda a mí Es si es en... Eh, no creo que sea... Va, no sé, no lo sé Si es en SA o en NA también Calculo que será ambos Si no, sería mucho para Además, lo, pensá que los turkeys son de Estados Unidos Por el día de acción de gracias si o sea, No tendría mucho sentido que sea solamente SA Encima acá te está diciendo que es central la imagen Así que es para SA y NA casi seguro, o sea, le pongo la firma ahí de Nando y Ojo Bueno, tienen ganas de sentirse como Pau por un rato y ganar el asombroso estilo Día de Acción de Gracias, entonces únanse a la bandada. Bueno, cliqueas acá y te inscribís para poder ser uno de los 300 jugadores que tiene esta cuenta libre, por decirlo así, que tiene, creo que le dan la misma cuenta que la Jave, que deben tener todos los tanques en la cual salís a jugar y, y si te matan la gente gana 250 euros. Los requisitos para inscribirse, si querés ser Cherky en esta ocasión o para más adelante, si es que ya está... Eh, Digamos, cubierto el cupo. Bueno, las reglas son pavos. Se requiere un mínimo de 20 batallas para recibir el estilo 2D de acción de gracia. O sea, no es que te dan la cuenta, jugaste dos partidas y ya te dan el coso, el estilo. Tienes que jugar 20 partidas, lo cual me parece correcto, digamos, pues si no, para que te la dan. Las cuentas de alguacil son cuentas especiales en los clanes Cherky, Chorky, Churky con todos los vehículos desbloqueados. Bien, o sea, como les decía, las cuentas son mil cuentas sheriff. Otorgarán los 250 de oros a cualquier jugador que destruya sus vehículos en una batalla aleatoria, aleatoria y recuerden, o sea, eh, si juegan en entrenamiento que en realidad está prohibido, por lo menos la sheriff, no sé acá, pero eh, no podés jugar, es solo random, batalla random. Los jugadores no recibirán más de 250 de oros por destruir a más de un alguacín en partida, por ejemplo, te salen dos o tres, a veces dicen... Che, qué bueno, eh, tengo... No sé, dos Cherky, dos, dos pavos Uh, lo mato a uno, después voy Y si tengo la suerte, voy lo mato a otro, 500, no 250, ya está 250 en una partida eh, Ahora, lo que yo no estoy seguro Es, creo que es por jugador Me Estoy casi seguro que es por jugador Porque, por ejemplo, tenés dos Sheriff Esto, con nuestra cuenta la Sheriff Tenés dos Sheriff Si yo salgo con mi cuenta Sheriff Y me matás, son 250 Ahora, si otro jugador Pepito-Pepito guión bajo -pepito, mata al otro sheriff son 250 para pepito entendés o sea son 250 para el que me mató a mí y 250 para el otro que mató a mi compañero sheriff eh, esto, eso por lo menos es yo tengo entendido que es así ahora repito si pepito viene y me mata a mí y después mata a mi compañero no son 500 son 250 listo bueno no podrán compartir esta cuenta con nadie Cualquier incumplimiento de las reglas del juego que se realice con ellas será tomado con mucha seriedad. Sus cuentas principales sufrirán las consecuencias, eh, así que tengan mucho cuidado. No le prestes la cuenta a nadie si sos un pavo, si sos un jerkin, no le prestes a un amigo. No, che, pasamela, dale, loco, que esto es... es eh, ¿Cómo te puedo decir? Es moneda corriente, eh, dale, loco, no seas sortiva, no te ponga la gorra, no seas malo, dale, préstamelo todo, que ¿quién, ¿Quién se va a enterar? ¿Quién va a hacer? Bueno. La gente de Warmin sabe perfectamente quién usa sus cuentas. Eh, cuando tienen ganas de hacer algo puntual, lo hacen. Y si se enteran o hacen un seguimiento de las IP de las cuentas, se van a dar cuenta que la usó otro y te van a romper... Eh sácate te van a romper tu cuenta La tuya, la principal, la que usas todos los días La que luchás para que esté mejor O para juntar crédito, para juntar oro, para juntar tanques o Bueno, tu cuenta principal no, no es un desperdicio, es una pelotudez Realmente que hagas una cosa así Usa la cuenta con responsabilidad, usala bien Que, que encima te están dando una herramienta Que está buenísima, que puedes aprovecharla Jugar con amigos en pelotón eh, Tirate un directo si sos de hacer eh, streaming y esas cosas Reírte con la gente y lo vas a pasar bien no perdés tu propia, tu propia puntuación, ni mucho menos. Y está muy, muy, muy divertido, muy entretenido. No está permitido ponerse de acuerdo con otros jugadores para permitirles ganar el botín de manera deshonesta. Bueno, esto es también otra de las cosas que a veces sucede. Eh, no lo hagan, no sean tontos. No, no pongan en riesgo su cuenta personal por una de estas cosas, chicos. Porque eso es una tontería, ¿bien? Entonces no tiene mucho sentido. jugar en la partida normal, como juegues, nadie te va a decir nada si jugás bien, si jugás mal. Lo que sí, consejo, que no acá no lo dice No te ahogues, no hagas eh, Uso de las físicas Digamos, de, de, de las físicas del juego no, no, no las maltrates, por decirlo así No ataques a otros compañeros, no escribas No ataques en el chat tampoco No bardes, no, no seas agresivo Ni faltes el respeto, porque son motivos de que te eh, Saquen la cuenta, incluso Además de que te baneen en tu cuenta principal Bien, todo esto es un consejo que tenemos los sheriffs Que nos dieron hace mucho, y ya hace dos años que soy CC, con lo cual ya más o menos me, me, me sé todas las reglas, pero eh, esas son cositas, no se ahoguen, no, no puteen en el chat, no digan eh, manco, eh, hijo de mil, eh, la pude... no digas nada de eso, porque es al pedo. Eh si jugás ya si jugás normal nadie te puede decir nada, ya o sea que sin querer, me ha pasado, me ha pasado a mí iba con el EBR por una montaña, caí me hice pelote, bueno, qué crees o sea con mi contageri, son cosas que pasan, eso no nadie te va a decir nada ahora, si vos te metes en el mar, en el río donde sea, para que no te peguen y ves que eso es el único que queda y te ahogás Sácate. Eso está prohibido. Está. Y después tampoco el hecho de empujar, viste, atrás de la, de las coberturas y eso, tampoco lo hagas. Porque es abuso de físicas y te van a banear. Seguramente tu cuenta principal, que es la que vale. Porque después que te baneen esta cuenta y si, a ¿qué me importa? Dale, no, no la uso más. No, no, sí, pero te banean tu cuenta y pueden ser duros porque estás sacando una de las cuentas de. De, de, de Wargaming de la empresa Así que bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya sido medianamente informativo Que les sirva lo que les dije Espero que se hayan entretenido Muchas gracias a todos los patrocinadores A los Patreon, Nacho, Egon, Pato Comunista Y eh, Lucía también, por supuesto Claro que sí, gracias para todos ellos Gracias a todos los de la comunidad De YouNow Y eh, nada, en nada mismo estoy Haciendo un sorteo gracias a Egon y a todos los chicos que van donando dinero al canal. Eh, vamos a estar sorteando en el canal de YouNow. Así que estén atentos porque cuando transmito en YouNow te avisa por YouTube. Así que... Atentos, es una plataforma nueva que está muy buena, no hay delay eh, y funciona la verdad muy muy bien. Podemos poner música, podemos ver películas, o sea, el otro día estuve viendo T-34. Eh, quiero ver KB-1 también, la del KB-1 que es muy buena, el Tigre Blanco y todas esas películas. Así que estén atentos porque también lo aviso por el grupo de WhatsApp. Les mando un beso, cuídense, que tengan un hermoso y bello fin de semana y nos veremos en el próximo video. Barra directo todos los días a las 22 en you Now, chicos. Si querés más contenido acá de, de, de mí, de quienes hablan. Besos. Chau, chau.